Bueno, pues una vez más con todos vosotros, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y la parte del mundo donde nos estéis escuchando. Para quien no me conoce, soy Esther Francia. Llevo más de 30 años dedicándome al mundo de la salud emocional y espiritual. Hoy la verdad es que estoy súper contenta porque iniciamos, un, o mejor dicho, retomamos nuestro espacio de, de charlas emocionales, donde vamos a sacar provecho no solo de nuestras emociones, sino de cómo triunfar en todos los aspectos de nuestra vida, cómo lograr ese bienestar. En este programa vais a tener también muchísimas novedades, curiosidades, invitados, sorpresas, avances sobre la salud y lo hemos querido bautizar Secretos de tu Salud en 20 Minutos. Porque justamente esa es nuestra idea, ¿no? Que no duren más de 20 minutos. A veces menos es más. Ya lo iremos hablando todo esto, pero desde luego yo creo que alguien tenía que hacerlo. Y aquí estamos hoy, Silvia, Silvia Francia, que además de una gran profesional de la salud, es mi hermana. Y cada martes vamos a estar aquí con todos vosotros a las 18 horas para abordar todos estos temas y muchos más que no os podéis perder en estos 20 minutos. Silvia, salúdanos un momentito, ahora seguimos. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Estoy encantada ¿También? y emocionada. <risa> también tenemos hoy con nosotros a nuestra gran compañera Cristina Williams. Cristina, nos saludas. Hola, hola, hola un gran placer, estoy tan entusiasmada también. Sí, un gran programa va a ser porque está claro que nuestra salud es... El, el resultado de todos los hábitos ¿no? que vamos teniendo a diario en todas las áreas de nuestra vida. Y en este espacio lo que vamos a hacer es aportaros las mejores herramientas, los secretos, sobre todo en dos pilares muy importantes y fundamentales de nuestra salud. La salud celular, la salud emocional y espiritual. Ah, me gustaría empezar con una pregunta que quiero que os hagáis? ¿En qué punto estás de tu salud emocional? Solo un segundo, piensa en qué punto estás de tu salud emocional. Es decir, cómo te sientes. Y seguidamente vamos a pensar un instante en qué punto estás de tu salud física. Dicho de otra manera, cómo te encuentras. Porque yo creo que lo más importante para iniciar un cambio o un, o, o un nuevo camino no es dar el primer paso, sino saber dónde nos dirigimos y qué es lo que queremos lograr. Así que por eso el motivo de esta pregunta, ¿no? porque la respuesta nos va a dar el punto de partida hacia donde nos queremos dirigir. Como os anunciábamos antes, estas charlas están basadas en dos pilares muy importantes y muy fundamentales, que son la salud emocional, como he dicho, y aquí os brindaremos día a día, bueno, semana a semana, os iremos brindando las mejores herramientas para materializar vuestro futuro con el método gemelo de Vida y a su vez también os iremos aportando hábitos, tips, desbloqueadores que os ayudarán positivamente a este objetivo de materializar vuestro futuro, sobre todo el mejor de ellos, ¿eh? Ninguno otro, el mejor. De una manera muy práctica y segura. Y el otro pilar que os he dicho que nos sustenta, que es la salud celular, cuando decimos celular nos estamos refiriendo a la mínima expresión de la vida, la célula, que ese es el origen. Y así, lo que haremos será brindaros toda la información respecto al Redox, que es un gran avance de la salud y son las moléculas de señalización Redox. Y como no, no podíamos tener mejor compañía Silvia y yo que nuestra querida compañera y amiga Cristina Williams. Gracias Cristina por tu presencia hoy y por tu gran aportación. Me gustaría que el inicio de este programa dedicarlo un poco a lo que es la salud celular, ¿no? a lo que a lo que nosotros, bueno, cuando uno no está bien, realmente no, no tiene ánimos ni entusiasmo para hacer nada, ¿no? Y me encantaría quizás que preguntarte, ¿cómo conociste tú las moléculas de señalización Redox? Porque es algo que, qué curioso, ¿no? Está en nuestro cuerpo, Cristina, y este es conocido para la mayor parte de las personas, ¿no? Sí, gracias, Esther. Mira, lo que me encanta del trabajo que, que haces tú, y lo que estamos aquí a hacer, por hacer, es que estamos queriendo entrar a la raíz, ¿verdad? Ya sea de hablando de las emociones, los problemas espirituales, o los problemas de salud. Eh, eh, otro, otro título para este programa pudiera ser la raíz de tu salud, ¿verdad? Sí. La emocional, espiritual, física. Porque muchas veces lo que veo yo es que estamos, dándole vuelta a, a tantas diferentes medicinas o tratamientos, y estoy hablando también de lo que es eh, emocional y lo que quieras, y no, y no estamos realmente eh, con la opción de, de, de poder realmente recuperar esa salud, porque no estamos hablando de la raíz. Y eh, yo conocí a Fox a través de un amigo que estaba igualmente frustrado, él se llama Dani, Danny Doyle, que de hecho va a ser uno de nuestros invitados aquí pronto. Y él pasó eh, luchando un cáncer, un cáncer muy agresivo. Estaba ya en su cuarta, cuarta etapa, el cáncer, y sus, los médicos le decían que no lo podían ayudar. Y era realmente el momento crítico. Le dijeron que regresara a casa. Fue octubre del 2014 para poder él um, organizar básicamente su, su, su familia y todos para prepararlos para su muerte. Imagínate, Increíble. en esos momentos, él empezó a viajar a, alrededor del mundo, o bueno, estaba comunicándose con personas en China, en Alemania, en México, porque él estaba convencido que no habían los médicos llegado a la raíz de su problema. Y fue así como él se conectó eventualmente con una compañía biomédica que estaban trabajando sobre la salud celular con estas moléculas de señalización Redox, que luego vamos a explicar en estos programas cómo funciona y cómo se utilizan para diferentes enfermedades porque funcionan en casos de problemas autoinmunes, eh, problemas de la piel, antienvejecimiento, para rendimiento deportivo. O sea, luego vamos a ir explicando cómo se aplican. Pero en el caso de mi amigo, nosotros vimos su recuperación. Y si yo te puedo dar un ejemplo, para la mayoría de la gente que, que esté escuchando, yo creo que todos conocemos a alguien enfermo, ¿verdad? Sí. Y si es También que no estamos... Así es. Y imagínate que tenemos una casa y hay un incendio y empiezan a sonar las alarmas de, de la casa. ¿Cuál fuera tu enfoque? ¿Apagar el incendio o apagar las alarmas? ¿Cuál fuera el enfoque? Claro, apagar el incendio. Sin ninguna Así bien, es, ¿no? es, ¿verdad? <risa> Pero en el caso médico... En el caso de la medicina que nosotros utilizamos ahorita, básicamente nos enfocamos en, en pagar las alarmas, los síntomas, que sí. es el cuerpo enviando mensajes, diciendo, por favor, ayúdame, ayúdame. Y nosotros tomamos medicinas para pagar esos síntomas, para estar más cómodos. Pero no hemos llegado a la raíz, que es el fuego, el incendio. Y en este programa vamos a estar viendo la raíz, que yo quiero saber por qué es que me enfermo para poderlo prevenir, no solo reaccionar. Ese es el tema de la salud celular. Muy importante, fíjate una cosa que has dicho, ¿no? que me parece muy bonita, que es que él seguía en una búsqueda, ¿no? que es decir, estoy convencido de que, o sea, no ponía la responsabilidad en, en los médicos, o sea, es decir, en otra tercera persona, sino que estaba en una búsqueda de quiero encontrar la raíz. Voy a por todas, ¿no? Un poco yo que tuve la oportunidad de hablar y de conocerlo y, y realmente el entusiasmo que, que transmite este señor, aparte de que lógicamente alguien que ha superado una situación tan traumática y difícil, está agradecido a la vida, ¿no? Pero independientemente de esto, es una persona con, con un entusiasmo brutal, con ganas de compartir, con ganas de, de expresar, ¿no? Y como has dicho tú, que qué importante que es ¿no? el, el hecho de el, estas moléculas que son las que nos ayudan en todo, que son las que van a la raíz ¿no? de, ese, de ese problema. Entonces, como hemos dicho, tú conociste el, el Redox, que yo diría que hoy en día se podría considerar uno de los avances más importantes ¿no? de la salud, sí. y este, es este gran desconocido, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito, Cristina, para que las personas que dicen ¿pero qué es esto de las moléculas de señalización Redox? No? De una manera sencilla, porque tenemos médicos que nos lo han explicado muy bien, pero muy técnico, ¿no? Entonces, sí. me gustaría que de una manera muy sencilla pudiéramos expresar a las personas que, que ya no es un secreto esta, este avance de la salud, ¿no? ¿Y qué son estas moléculas de señalización Redox y por qué son tan importantes, Cristina? Como tú has dicho, son algo que tenemos todos en nuestro cuerpo. Y nosotros somos, nuestro cuerpo es una gran bolsa de células, trillones y trillones de células. La piel, los órganos, la sangre, todos somos células. Pues nuestro cuerpo eh, está constantemente haciendo un, trapa, un trabajo de regeneración y reparación, porque nuestras células se dañan. Okay, se, se enferman, se dañan, a veces a causa de toxicidad, bacterias, virus o el proceso de envejecimiento, pero necesitan reparación estas células. Y nuestro cuerpo tiene un sistema para organizar esta reparación y este se llama el sistema de señalización Redox. Estas moléculas pequeñitas se producen adentro de cada célula ¿verdad? y se utilizan como mensajeros biológicos enviando mensajes adentro de la célula y entre las células cuando hay un problema, cuando hay algo que reparar, cuando se necesita activar un, un antioxidante, a pro procesar una proteína, cuando tienes algo inflamado, cuando una hormona necesita ser utilizada. Toda la comunicación de nuestro cuerpo es a través de esta red que se llaman moléculas de señalización. Es como el wifi del cuerpo. Pues la misma manera, el, este sistema funciona muy bien cuando tienes una gran cantidad de estas moléculas. Por ejemplo, cuando estamos jóvenes. Pero con la edad vamos perdiendo esta producción y ahorita de una manera exagerada vamos perdiendo más y más por la toxicidad en el mundo, por las cosas que comemos, que no nos cuidamos, bueno, todo eso. Vamos perdiendo más y más. ¿Y qué es lo que sucede cuando el wifi se nos va cortando? Ayer en la casa tuvimos una gran tormenta y yo estaba en medio de un Zoom y el wifi no me pude comunicar con esta chica muy cortada, terminamos cancelando la reunión. Pues en el cuerpo pasa lo mismo. Cuando perdemos esta comunicación, nuestro cuerpo no puede enviar los mensajes. Y ahí es donde empezamos a ver la enfermedad y el envejecimiento prematuro. Pues, ¿te acuerdas que nuestras abuelas, digamos, verdad, en la generación de ellas, la gente se iba envejeciendo y se iban muriendo a los noventa y tantos años en buena salud, realmente. Mm. ¿Verdad? Ahora estamos viendo enfermedades. Bueno, ayer me comentó Silvia de una, una niñita de cinco años con cáncer. O sea, ahora estamos viendo enfermedades que no se veían hace 50 años. Esta es una crisis y es debida a que nuestro cuerpo no está superando el ambiente en el que vivimos. Eh, entonces... Por eso es que ahora esta compañía uh, se dedicó millones y millones de dólares a buscar una manera de poder recrear este redox que nuestro cuerpo produce. Se, se pensaba que era imposible que se podía esto replicar de, afuera del cuerpo y lo han logrado hacer. Por eso, como tú dices, es un mayor avance porque ahora tú y yo y todo el mundo podemos suplementar y restaurar la comunicación de nuestro cuerpo, que es la base de la salud. Y una cosa muy importante es que no son uh, jugos, uh, porque hay personas que dicen, pero ¿qué son? ¿Antioxidantes? Uh, ¿Son jugos? ¿Es agua con sal? No. Uh, las moléculas de señalización Redox son moléculas de señalización Redox, que es lo mismo que tenemos en nuestro cuerpo y que es el que, se encarga, como ha dicho Cristina, de reparar, de reemplazar esas células que no están bien y de ayudarnos a recuperar nuestra propia salud y que por desgracia la vamos perdiendo por la toxicidad y por la edad y que solo esta compañía ha sido capaz de, de, de, de replicarla, lo cual es un gran agradecimiento, ¿no? porque yo sé que dijeron que habían estado 17 años invirtiendo tiempo, eh, dinero, por supuesto, en lograr algo que ni siquiera tenían la certeza de poderlo lograr. Yo ahí sí que admiro a Gervais Norton, que lo conocí, un señor mayor, que o sea, tener esa, esa visión, ¿no? Visión sí. de decir, oye, sí, lo vamos a lograr, invertir, ir a buscar a los mejores bioquímicos, ir a buscar a los mejores científicos. Y como dijo, al final lo hicimos de casualidad, ¿no? O sea, fue como. Eh, estaba ahí predispuesto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya lo tenemos sí. eh, en mano. Ya, um, bueno, que, que lo que es importante es que todo el mundo sepa que pueden acceder ya a, a poder estar con estas, a, a, a tener este suplemento de las moléculas Redox. Y como has dicho tú, durante los diferentes programas, iremos a hablar porque nos podríamos eternizar, queremos que este programa no dure más de 20 minutitos y vamos a ir informándoos a todos de todas las cosas, ¿no? Porque estos temas van a ser la base sólida de nuestro objetivo, ¿no? Que son charlas que cada semana vamos a ir aportando información valiosa de actualidad con testimonios eh, con profesionales que os van a aportar realmente un valor infinito. Yo creo que los, lo que nos ha aportado hoy Cristina, ofreciéndonos el que conozcamos estas moléculas de señalización Redox, que sepamos que existen, que, que sepamos que son necesarias para nuestra salud y que son uh -huh. únicas y creo que ya es un gran valor, ¿no? Sí, sí. Y a mí lo que me entusiasma mucho es que vamos a estar viendo el, el cuerpo de una manera global, ¿verdad? Vamos uh -huh. a hablar también de... Bueno, las moléculas de señalización son una parte de lo que queremos cubrir y estamos apasionados porque sabemos que la mayoría de la gente no las conocen y nosotros, mientras tanto, estamos viendo testimonio tras testimonio, resultado positivo, o sea, cada semana, igual que tú, yo recibo mensajes, mira lo que me ha sucedido, mira cómo estoy de mejor, mira, mira, mira, cada semana. Entonces, estamos muy apasionados de compartir lo que son estas moléculas pero sabemos que también tenemos que cubrir todo lo que va acompañando, un poco lo que sí. es la nutrición, por ejemplo. Vamos a hablar de, de, de, de, de comidas importantes, ¿verdad? vamos a hablar de suplementos, vamos a hablar uh, también, me encanta esta parte del lado emocional y espiritual, porque la enfermedad, como bueno, es, es tu tema, está muy conectada con el lado psico. Um, el psicofísico, ¿verdad? Es, es, es, es sí, de hecho está, está demostrado ¿no? que el 90% de las enfermedades provienen de, o sea, estos desequilibrios físicos provienen de, de, de una emoción mal trabajada o mal canalizada, ¿no? Entonces sí, por supuesto, vamos a estar hablando de, de todos estos temas. Incluso una de las cosas que, que quería os recordamos que vamos a estar aquí cada martes a las seis de la tarde. Os dejamos nuestro mail el, del programa que es secretosdetusalud@gmail.com porque la idea que tenemos es que sea muy activo y que nos enviéis también, pues, ideas o temas que os gustarían que aportáramos información, ¿no? Por ejemplo, antes una señora me decía, oye, para el tema de la piel, yo tengo muchos problemas de piel, tengo problemas de, de psoriasis, eh, también sirve, lo vamos a tratar, vamos a ir tratando diferentes, eh, pues eso, estos, estos puzzles, estas piezas de puzzle ¿no? que necesitamos y que nos pueden ayudar, ya sea a nivel físico, como hemos dicho, como a nivel emocional. Y también espiritual, porque vamos a ir hablando. Y profundizando muchos, muchos temas que, que vamos a compartir con vosotros. Y como hemos dicho, también vamos a compartir novedades, curiosidades y eh, también profesionales sorpresas muy interesantes. Cristina, uh, muchísimas gracias por estar. No, aquí. gracias Sí, mira, no hemos visto a Silvia hoy, oh, pero. No no ella. ella va a ser muy. va a participar mucho una persona muy importante, ella te hace muchísimas consultas, vamos a tener este trato personalizado, así que despídenos a todos, Silvia, y saluda también a mi <risa> Exacto, exacto, porque a ella no le gusta salir en la cámara, pero, ah, pero no? tiene que estar porque realmente es muy importante y es una de las personas que más Principal. conoce sobre temas de salud celular, así que venga, Silvia. Bueno, yo primero decir que estoy súper contenta de, de retomar estas charlas, porque, bueno... Estaban muy demandadas Y después a mí me gusta trabajar mucho En el backstage Porque no os podéis imaginar la de cosas que os esperan Hay muchos testimonios Buenísimos de todos los ámbitos De todas las áreas de la salud Y realmente no os podéis perder Estos, estos programas uh, De todas maneras os animo también A que os suscribáis a nuestro canal De YouTube Donde vais a tener los programas en diferido Son 20 minutitos que yo creo que os lo debéis permitir Es un regalito que esto os puede, un, un solo programa realmente os puede cambiar la vida, igual que nos cambió a mi hermana y a mí, conociendo estas moléculas y a consecuencia a tantas otras personas. ¿no? Que bueno, que, que muchas gracias por, por estar ahí, por escucharnos y la verdad es que también queremos que participéis de una manera bastante interactiva, ¿no? que nos digáis qué, qué temas de salud os interesan, porque como todo, la comunicación en todo es importante, ¿no? Y si nos lo decís, <risa> os brindaremos aquello que pedís y aquí estaremos cada martes. Nada, ya está. Gracias. <risa> gracias. Venga, estamos viendo. gracias y nos vemos la semana que viene. Un beso, un abrazo. Chao. Feliz, chao feliz, feliz. Hasta el martes.